Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso social y la firmeza para informarles de todo lo que ha acontecido hasta el momento en el ámbito internacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Rusia dice a Estados Unidos que mantenga ¿O mantendrá sus militares en Venezuela? La advertencia ahí está. Guaidó, inhabilitado para ejercer cargos públicos en Venezuela. <tose> en el ámbito nacional, el ministro administrativo responde a los resultados de la encuesta adcisa. <tose> Ranfi Trujillo, renuncia del PDI, ampliaremos. <tose> Se hunde parte de la autopista Duarte en Santiago. Miren esto y los trabajos que realiza Obras Públicas. En el ámbito local regional para hoy, el presidente del Partido Demócrata Institucional, el PDI, reacciona ante la renuncia de Ranfi Trujillo. Ahí está, no se lo pierda. Denuncian mal estado de la escuela El Rancho en Salcedo. Ahí está, aún no se termina, señores. Milagro Ortiz Bosch dice, no es posible la reelección de Danilo Medina. Ampliaremos. Dejan en libertad hombre acusado de matar otro en Senoví. Ahí está, ampliaremos. ¿Quién le gustaría que fuera el alcalde de San Francisco de Macorís a partir del 2020? Vamos a ver lo que opinan los ciudadanos. Quieren dos hombres de bala en el sector San Martín, anoche la policía informa el hecho. A continuación, quieren mujer con un casco de botella en el sector Vista al Valle, desde su lecho nos narra en el hospital. Quieren hombre apuñaladas en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, también ampliaremos esa información. Exigen mayor seguridad en escuelas públicas tras hechos violentos. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Miren señores, Rusia le dice a los Estados Unidos que mantendrá sus militares en Venezuela. La advertencia está hecha. Así lo dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia eh, tras advertirle, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Vamos a escucharla. Adelante. Rusia no violó ninguna regla, ni acuerdos internacionales, ni las leyes de Venezuela. Rusia no está cambiando el balance de poderes en la región. Ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos. La advertencia está hecha por los rusos ante los estadounidenses. De su lado, Guaidó es inhabilitado para ejercer cargos públicos en Venezuela. El Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso anunció ayer la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. Amoroso señaló que se presume que Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar nada de esto. Escuchemos entonces al Contralor General de Venezuela. Adelante. Considerando que el artículo 105 de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal faculta imponer las sanciones de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades. Resuelve, primero, inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo ...público al ciudadano Juan Gerardo Antonio valdó Márquez... ...por el periodo máximo establecido en la ley... Con, ...en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Eso Se está aplicando estas sanciones... ...que no tienen absolutamente nada que ver con la situación política... ...sino con el incumplimiento y la violación sistemática del diputado Juan Guaidó con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Guaidó, señores, inhabilitado. Miren, en el ámbito nacional, antes recordarles a todos ustedes, ¿verdad? Decirles que Good Year quiere tener kilómetros de historia. Deja tu huella con los neumáticos Goodyear. Goodyear, mayor rendimiento distribuye Grupo Cometa. De igual manera descubre la innovación y tecnología que les brindan las gomas Triangle. Esa que llenan tus expectativas en la carretera. Neumáticos Triangle distribuye el Grupo Cometa. El motor enciende potente con Cometa. Ponle Cometa, ahí es que prende con Cometa. Dale un cambio total al grupo, al motor de tu vehículo. Usa lubricantes total y tendrás durabilidad. Distribuye el grupo Cometa. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Es el experto en la colocación del GPS y en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. No inventamos. Visítenos en la calle Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Uno solo, el come llaves, es Eli Llaves. Óptica Máxima Visión. Continuamos celebrando el mes de la vista. Mes de marzo, así lo hemos declarado nosotros. Todavía tenemos grandes especiales. Óptica Máxima Visión. Visítenos y ahí están parte de nuestras ofertas y las monturas. Precios increíbles. Solo en la óptica número uno. Visítenos. En la calle Castillo Esquina de la Cruz, frente al porvenir, óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Y el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer su jugada con confianza para que se saque la tripleta millonaria y el super palé, porque pagamos al instante. Banca Chago, estamos con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en el sector Hermanas Mirabal en San Francisco de Macorís, porque el consorcio de bancas número uno de toda la provincia es el consorcio de bancas Chago. Mire señores, el ministro administrativo responde a los resultados de la encuesta a CISA. José Ramón Peralta manifestó a los adversarios, vamos a dejar que sea él como responde. Adelante. Si es así como dicen ellos, no deberían estar tan desesperados ni estar atacando de la manera tan virulenta como que lo hacen. Deberían estar felices, pero que sigan chupándose ese bobo. Ahí está José Ramón Peralta que dice que se sigan chupando ese bobo, ¿Qué quiso decir con eso, eh? que se sigan chupando ese bobo. Ay, mi madre. Para muchos, esto dice, él seguirá, la reelección va. Para muchos, así lo han eh, asimilado. Miren, en tanto que Ramfi Domínguez Truquillo renuncia del PDI, el aspirante a la presidencia Ramfi Truquillo anunció su decisión de renunciar del Partido Demócrata Institucional PDI para continuar con su proyecto de manera independiente. Escuchemos a Ramfi. Adelante. Por eso hoy declaro nuestra candidatura independiente a la presidencia de la República Dominicana, apegados a la ley orgánica del régimen electoral. 15-19, que nos permite presentar este proyecto autónomo con el apoyo de toda una nación y la voluntad de un pueblo que ha tomado la firme decisión de desenmascarar la política dominicana y asumir determinadamente las riendas de este país. Y le dejamos las puertas abiertas a cualquier partido político. Que pretenda apoyar esta candidatura y este proyecto de nación, trabajando cada cual de manera autónoma para nunca poner en riesgo la esencia noble e impoluta de este proyecto. Nuestro compromiso es solamente con Dios y con el pueblo. Ahí están las declaraciones de Ranfi Trujillo. Miren, señores, vamos a ver este tramo de la carretera en la autopista Duarte, camino a Santiago de Los Caballeros, por allá, en la cercanía del aeropuerto, cómo un eh, socavón afectó significativamente esa vía. Miren ese socavón. Eso es increíble, señores, cómo se derrumbó, cómo se hizo ese gran agujero. Vemos las imágenes. El agujero que está ahí no fue hecho por, ese, eh, por esa pala que está trabajando. No, no, no, no. Se derrumbó solo ese desrique. Mírenlo ahí, ese gran socavón. Vamos a ver lo que dicen las autoridades entonces de obras públicas. Adelante. Acaba de pasar. Mire. Se producen taponamientos. Según explicó el viceministro y director general de edificaciones y obras públicas, el colapso se debió a que la estructura metálica. Según se informó el ministro Gonzalo Castillo, dispuso la inmediata intervención en la vía para resolver el problema, por lo que personal del programa de asistencia vial se encuentran en la zona, brindando el servicio de agilización del tránsito y desviando a los conductores para evitar accidentes. No que si disminuyen las lluvias en las próximas horas, el problema será solucionado. Esta es toda la información que tengo, pero por supuesto a las 10 en nuestra.. Casi la entrada del aeropuerto. Miren qué caballadita acaba de pasar. Miren eso. Se producen taponamientos Según explicó el viceministro y director general Bueno, ahí vemos señores el gran socavón Que se produjo Repito, en la autopista Duarte Próximo a Santiago de los Caballeros Ahí está Mientras tanto las autoridades continúan Entonces con los trabajos Correspondientes Miren, vamos a ver quiénes están en sintonía con nosotros A través de nuestro WhatsApp a esta hora Del día eh, aquí nos escribe el terminal 2654, nos dice, BLA, te mando esa imagen del divino niño para que te cuide a ti y los tuyos bendiciones. Qué bien, eh, BLA, el que me dice BLA me conoce, me ha tratado, muy bien. Hoy está de cumpleaños Fiordalisa Antigua, a favor de felicitarla de parte de su amiga Nana, Fiordalisa, fiel televidente de Sobre todo. Muchísimas gracias, Fiordalisa. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud. Luz Esther nos dice, y bendiciones, siempre activa con el programa. Gracias a Luz Esther por sintonizarnos a esta hora del día, del mediodía. Continuamos entonces por aquí. Vamos a ver. Bueno, se ha frisado. Vámonos al corte. Y al regreso, más, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Director de la página número uno del nordeste, telenor.com.do, Genesis Méndez. Genomán, hermano, bienvenido a Sobre Todo. Gracias, Flavio, por la invitación a este programa tan visto, el programa que tiene mayor impacto. Prende hermano. mano. Ok, está prendido. Ahora sí, vea. Está prendido. Sí. Ok, pues bien, eh, decía que tengo este es un, programa, un programa de mayor impacto y que va a dar de los nuevos cambios que tiene nuestro Hablamos justamente de eso, Fra eh, Genesis. Bueno, vamos a ver, porque tenemos, ¿verdad?, eh, con Génesis, vamos a hablar con Génesis sobre los cambios que se han producido en la página de nuestro portal telenor.com.de tenemos nueva imagen todo esto verdad con la intención de, de que ustedes de brindarle una mejor oferta visual entretenida informativa eh, sobre todo dinámica y eso es lo que es somos telenor.com.de así que vamos a ver qué nos dice entonces Génesis, ya estamos, ¿verdad? Génesis. Estamos ready. Bienvenido, hermano. Ok, ahora sí. Eh, pues bien, te vine con los nuevos cambios que tiene nuestro portal Telenor, ya que muchas personas eh, en estos días habían visto algunos errores que estaba aconteciendo en nuestro portal y queríamos hacerle la salvedad y decirles por qué viene esto y ya que viene este nuevo cambio, lo nuevo que trae en nuestro portal Telenor.com. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos bueno, eh, la, en la página en el portal que muchos van a poner en pantalla, eh, venimos con un cambio más fresco. Ahí está. Un poquito más relajado, o sea, no tiene eh, saturado de color. Eh, también a las personas viene una, ahí están los ocho, cuatro canales, ahí está el canal 8, canal 10, canal 12, canal 14. Las personas bien. que no lo encontraban al principio, cuando en el diseño anterior, pero ya las personas podrán entrar en uno de esos canales más fácil. Cuando tú entras, quieren ver a Vladi o quieren ver a cualquiera de nosotros, las personas podrán verlo de manera automática. Eh, las personas pueden acceder a nuestro canal de YouTube más fácil por ahí los anuncios están más bien colocados las vemos personas... la sesión de noticias hay locales ¿verdad? locales tenemos un despliegue antes era solamente cuatro ahora hay seis seis noticias, seis noticias, las noticias más la más ¿verdad? impactante de, del día y eh, quiero que Jorge Luis me tome aquí porque esa ya es la la que se ve de manera eh, por PC entonces, en móvil, que es el 80% de las personas, eh, podemos ver la manera en que se ve. El 80% de usuarios lo, lo hace a través de su teléfono de celular, móvil. Exacto. Entonces, las personas, a través de nuestro portal Telenor, para que me cargue, eh, podrán verlo de manera más fácil y más muy sencilla. Eh, las fotos, pueden darle clic, es touch la manera en que las la, la fotos de las actividades sociales, que están un poquito más debajo, que las personas siempre quieren invitarnos para su evento, cumpleaños y todo eso, ahora será más fácil hasta poder descargarla. Wow. O poder poder verla. No será tan limitante. Ahora será un poquito más sencillo. Bueno. Aparte de eso, y, y una de, la, de las novedades que hemos traído ahora es la notificación de la página. Ahora la página tiene una notificación que te va a llegar a tu computadora o a tu celular. Cuando tú abres la página por primera vez te va a presentar un recuadro. Ese recuadro te dirá, te preguntará que si quieres recibir notificaciones, tú le das a que sí. Cuando tú le das a que sí no es que te va a enviar todas las noticias del día. Te va a enviar una notificación de lo más importante muy bien, muy de ese día. Bien, wow. Así te va a mantener un poquito más informativos, aunque tú no estés conectado en la página bueno. las personas así podrán llegarle y así mismo a través de su teléfono celular hermano nos gustaría seguir conversando contigo pero claro recuerda que, sí. que el tiempo es oro Exacto. Eh, lo Yo... más interesante los cambios que se han producido Exacto. todo esto para el beneficio de, nuestro, de nuestra gente N nos sigue? nuestros usuarios nos gracias N usuarios. a las personas que nos han apoyado pueden entrar a nuestro portal sin problema a los, a las empresas que quieren poner alguna publicidad se le hace un poquito más cómodo y decirle que a, no solamente vienen estos cambios, muy pronto vamos a fortalecer lo que es YouTube en conjunto con los programas diferidos. Ya el programa, sobre todo, se encuentra ya en la plataforma de YouTube y más programas eh, estaremos entregando durante este año. Muchísimas gracias, Génesis. Gracias, Vladi. Ya tú sabes, a las personas, lo invito a suscribirse a la página para que así le llegue la notificación. Gracias, Génesis, director de telenor.com.do. Interesantísimos los cambios que han surgido eh, en nuestro portal. El número uno de todo el Nordeste, todo lo que usted busca a tan solo un clic. ¡Qué bien! Miren, el presidente del Partido Demócrata Institucional, PDI, reacciona ante la renuncia de Ranfi Trujillo. Escuchemos, escuchemos a Isidro Martínez, eh, sus declaraciones, presidente del PDI aquí en San Francisco de Macorís. Recuerden ustedes que en el ámbito nacional presentamos la información sobre la renuncia de Ranfi Trujillo. Y ahí está entonces eh, cómo reacciona Isidro. Vamos a ver entonces, adelante. Eso eh, nosotros los dirigentes más importantes del Partido Demócrata e Institucional, que como es natural estado más actualizado de la, los asuntos internos del partido, eh, esperábamos eso en cualquier momento. Independientemente de que fue una de las ideas más importantes y de los proyectos políticos más importantes que hayan surgido en los en los últimos años aquí en el país por el impacto que ha tenido la candidatura de él y el partido mismo también como partido minoritario que ningún partido minoritario en los últimos dos años ha tenido tanta incidencia en el país y fuera del país como el partido demócrata institucional pero sucede que el proyecto nació mal y, y cuando la cosa nace mal y se desarrolla mal y termina mal y yo vengo diciéndolo ya hace casi dos años que alrededor del licenciado Ramfrey Domínguez Trujillo se agregaron algunos sectores importantes también aquí fuera del país, más los que están fuera del país, y entonces comenzaron a crear grupos eh, paralelos, independientes unos que le llaman eh, Ramfis 2020 otros que le llaman el P, otros que son sectores eternos y esos grupos desde el primer día se declararon enemigos del líder del partido, demócrata institucional, y del partido mismo es más al nivel que se llegó es que los los seguidores de Dios los seguidores directos, nosotros también somos seguidores de él. Los seguidores directos que no son del partido, estaban conspirando de manera abierta con el partido desde que se, se hizo la, la alianza con él, hasta el extremo de que estaban, cada vez que se convocaba una reunión con el candidato, en vez del candidato bajarle la orientación a los seguidores de ellos que apoyaran esa actividad, que estaban haciendo lo contrario, se estaban bolcoteando las actividades del partido con el mismo candidato. Están las declaraciones del presidente del PDI en San Francisco de Macorís, opinando sobre la renuncia de Ranfis Trujillo, señores. Miren, denuncian mal estado de la escuela en el rancho de Salcedo. Así que este centro educativo que lleva años paralizada su construcción,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 Y entonces, miren los niños como están ahí, de por Dios. Y miren incluso una grieta, una gran grieta, que atenta contra la seguridad de esos niños en esa escuela. Eso es en Salcedo. Así que hay que poner el ojo por allá. Qué lamentable. Por aquí estuvo en el día de ayer la dirigente PRMista Milagro Ortiz Bosch, cuestionada, ¿verdad?, sobre diversos temas. Milagro, dirigente del Partido eh, Revolucionario Moderno, le cuestionamos sobre la reelección presidencial. Vamos a ver entonces cómo responde Milagros Ortiz Bosch. O una dominicana que ame este país. Adelante. Esa es mi vocación, mi devoción y mi 24 al trabajo a partir de ahora. Ahí estaban las declaraciones. Vamos a escuchar una vez más... Las declaraciones de Milagro, ¿verdad? Porque nos apresuramos un poquito. Escuchemos de nuevo a Milagro Ortiz Bosch. Adelante con sus declaraciones emitidas en el día de ayer, en algunos cuestionamientos en su visita que realizó aquí a Telenor en el día de ayer. Milagro Ortiz Bosch. Adelante. No tienen los votos. Y para conseguirlo tienen que seguir corrompiendo al país.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 El PLD se invita, se inventa un padrón abierto para no poderlo financiar y para crear problemas y para después decir que a lo mejor que lo cambien por otro cerrado. Así que queremos un partido como el que estamos haciendo nosotros, que dé respuesta a todo lo que el pueblo dominicano quería ver en un partido. ¿Aspirará para inventar usted? No, yo aspiro a impulsar el cambio. Esa es la satisfacción más grande que puede tener un, do, un dominicano o una dominicana que ame este país. Esa es mi vocación, mi devoción y mi 24 al trabajo a partir de ahora. Ahí estaba eh, la dirigente, es ministra de Educación Milagros Ortiz Vos, cuestionada por nuestro colega periodista Robinson Polanco. Miren, en esta ocasión tengo la grata presencia de dos jóvenes, hijas de Dios, ¿verdad? Eh, seguidora de los ideales, qué bueno que nos enaltecen. Hoy tenemos Noche de Arte 2019. Sí. Así es, Así es bienvenida. Eh, bueno, una autopresentación, ¿verdad? De ustedes dos, quiénes son, de dónde nos visitan y el objetivo principalmente. Muchas gracias, Vladimir, por invitarnos a este tu programa, sobre todo que lo ve tanta persona. En esta ocasión, eh, mi nombre es Jocely Luis Oballes. eh, Venimos en representación del Centro de Evangelización Rocío de Dios a invitar al público televidente a Noche de Arte 2019. Esta es una actividad que realiza nuestra congregación, donde muchos jóvenes y todas las personas que se dan cita en este lugar son ministrados a través de las artes. Tendremos en escena pantomima, coreografía, danza, teatro negro y drama. Así que esta noche lo estamos esperando a todo el público en la... Cancha San Martín, esta noche a las 7 de la noche, el costo es de 200 pesos por persona. Muy bien. Eh, ya en varias ocasiones esto se ha realizado, eh, ha recibido el respaldo de mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Esta ya cuál versión es? Esta es la décima, la décima versión. Comenzamos con un proyecto muy pequeño, pero gracias a Dios ya llevamos 10 años y siempre tenemos el apoyo de muchas personas e incluso tenemos un presentador, un, comunicación de, eh, un comunicador de este canal. ¿Y cuál será ese? Que siempre... eso es una sorpresa? <risa> que siempre nos colabora y es un dramático, ya es un dramático ¿verdad? nuestro. Wow, muy wow. dramático. ¡Wow, qué bien! Entonces, eh, como todos los años hay un tema, ¿verdad? Para este, para esta ocasión de Noche de Arte 2019, ¿en qué nos enfocaremos? ¿Qué, qué se estará tratando? Este año se va a tocar el tema del linaje. Somos linaje escogido. Es un tema totalmente bíblico, como nuestra actividad es una, es una actividad evangelística. Muy bien, muy bien. Entonces, repetir una vez más, ratificar eh, la invitación para esta noche a esa actividad cultural, religiosa, para toda la familia en el Club San Martín. Sí, queremos invitar a todo nuestro pueblo de San Francisco de Macorís que se dé cita hoy a la cancha San Martín a las 7 de la noche para que pueda disfrutar de esta actividad donde muchas artes van a interactuar. Noche de Arte 2019. Bueno, pero no me han traído algunas boletas para regalárselas al público, ¿verdad? Tenemos claro boletas. Que sí. Vamos, vamos. ¿Cuántas boletas tenemos para que vía? Tenemos cuatro boletas. Vamos a recibir la llamada. Vámonos al corte comercial. Y vía llamada al 725-0707 nos da su nombre completo para entregarle cuatro boletas. ¿Eh? Vámonos al corte comercial esta noche de arte en, el, en la cancha San Martín. Así que no te lo pierdas a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias a ustedes gracias. por haber estado con nosotros. Gracias a ti, nos juntamos por ahí esta noche. Claro sí, no que sí. Son. Qué bueno. Al corte. Al regreso más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Miren, dejan en libertad hombre acusado de matar otro en Senoví. El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte declaró no culpable al nombrado Camilo Hernández Encarnación, alias Homni, quien lleva más de 13 meses apresado, acusado de matar a Marcelo Luna en un hecho ocurrido el 1 de octubre del 2017 en la comunidad de Rosa de Zenoví. Vamos a ver, señores, escuchemos. el caso de Marcelo, eh, una persona que falleció el día 1 de octubre del año 2017 en Rosa Alta de Zenoví, donde se acusaba a Johnny por haberle provocado la muerte en virtud de que supuestamente le había pegado un alambre eléctrico. En el día de hoy se debatieron los, las pruebas con relación a esto y el tribunal ha fallado declarándolo no culpable de eso. Toda vez que las pruebas que tenía el Ministerio Público entraron en contradicción, fundamentalmente las declaraciones de la menor, que establecía que el imputado había cortado el oxiso y le había dado un palo y nada de eso fue demostrado. Por lo que quiere decir que las pruebas resultaron insuficientes y Johnny recupera su libertad, como debió de serlo desde el primer día. ¿Cómo se siente lo esta Feliz, porque por fin se hizo justicia. Porque mi esposo desde el principio, nosotros decíamos que mi esposo era inocente. Porque mi esposo lo único que hizo fue tratar de salvarle la vida. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué lo involucraron? Porque yo tenía 15 años que le, que le cuidaba la mamá y el papá a la mamá del muerto. Y cuando llegó el, el hijo de Antonio, el muerto, deportado de, de los Estados Unidos, que estaba preso, él quería que hacerse cargo él. Pero como él usaba vicio, las tías dijeron que no. Yo era la encargada de las casas de aquí, de Macorís, que ya tenían, yo era administradora de todo. Y ellos aquí, él quería que eso que yo administraba, administrarlo él. Están las declaraciones, ¿verdad? Sobre esa información. Así que dejan en libertad a este hombre luego de permanecer meses, meses preso, acusado de ese crimen. Miren, señores, continuando, vamos a ver: hieren dos hombres de bala vale en medio eh, en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Así que eh, la institución del orden informó sobre este hecho ocurrido en la calle 4 del sector San Martín donde resultaron heridas dos personas en el día de ayer por esos que se desplazaban a bordo de ese carro. Mírenlo ahí, un este vehículo, un K7 o K5. Escuchemos a la encargada de Relaciones Públicas de la Policía. Adelante. Adelante. Policía, nuestra Policía Nacional está investigando la circunstancia en la que una persona resultó con herida por arma de fuego hasta el momento por personas desconocidas a bordo de un carro de color blanco. Este hecho ocurrió en el sector San Martín. Hablamos del presunto delincuente Ricky Joel de la Cruz, de 28 años de edad, quien reside en el sector antes mencionado, el cual se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado por las heridas de bala que este recibiera. Momento en que el herido se encontraba frente a su residencia y desconocido a bordo del carro antes mencionado, le realizaron varios disparos ocasionándole las heridas que este presenta, así como también resultó con laceraciones. El nombrado José. Varga Vélez, Alia, El Conejo, de 49 años, que reside en el sector antes mencionado. Mientras que la policía está investigando este caso para identificar a los presuntos autores, apresarlo y someterlo a la acción de la justicia, haciéndole mención de que el herido figura con varias Varios registros, tres de ellos por, por un homicidio, una por herida de bala y la otra por falsificación, entre otras. La policía investiga el caso para dar con los responsables de este hecho. Bueno, ahí está Xiomara Arias al momento de dar a conocer la información sobre la herida de bala que recibieron esas dos personas. Entre él, Ricky y Joel de la Cruz, quien fue trasladado a un centro... Eh, de salud de la ciudad de La Vega, señores. Recordarles que el mejor asadero de toda la región y de toda la zona es Mamalupe Asadero. Qué bueno es comer en Mamalupe. Somos especialistas en carnes. Por eso usted no tiene que ir a otro lugar. Todo el mundo está visitando a Mamalupe. Mm, qué rico es comer en Mamalupe. Visítenos, calle Salcedo, esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís. El mejor asadero para comer carne buena. Es Mamalupe Asadero. ¡Qué bien! Lo que tú estás buscando para tu hogar, eso que necesitas, que tu familia merece, que le hace falta, que lo encuentra en L&R Comercial. Tienes hasta 24 meses para pagar y hasta sin inicial, porque todo lo que tú buscas solo lo encuentra en L&R Comercial, donde todos califican. Y eres mujer con un casco de botellas, señores? En el sector de Al Valle, se trata de Clarilec Nijerez, herida con un casco de botella de varias estocadas. Esto fue en el sector de Al Valle. Ella quiso que le preserváramos su identidad, su, su, su físico, y solamente eh, nos dio la información a través de un audio. Así que, eh, escuchemos su voz. Adelante. Le estaba peleando con mi amiga. Y yo fui a meterme y me tiró como cinco botellas. ¿Dónde fue eso entonces, Caí? En vista del valle. En vista del valle entonces. Sí. ¿Por qué fue eso? Él, Estaba peleando, él, yo fui a defender. Tú lo conocías, eh? tú lo conoces. Sí, vivamos juntos. ¿Ustedes son pareja? No, pareja no. O sea, viven juntos dos? Éramos como hermanos. Wow. ¿Y cómo me va a seguir ¿Y por qué viene el problema? No, él le dio dos galletas a ella. Yo fui a meter y me dediqué a defender, tú sabes. Y él se rebeló. ¿Qué te dijo él? Él no me dijo nada y me entró ella. ¿Cuántas puñaladas te dio? Fue con una botella. Wow. ¿Cuántas veces? Como te dio? cinco veces. ¿Qué tú le pides la justicia? Oh, que lo metan preso. ¿Dónde fue su memoria? ¿En qué sector? Vista del baño. Bueno, ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Ahora no, tra no estoy trabajando. Bueno, ahí vemos las declaraciones sobre esta mujer, repito, que resultó herida de bala en el día de ayer, perdón, de puñaladas, utilizando quien la hirió un casco de botella, señores. De igual manera, también resultó herido de puñalada en el sector Los Rieles, Turjan José Lugo, de 42 años. Así que se investiga eh, la circunstancia en la que este hombre resultó herido de puñalada en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, herida punzo penetrante. Hasta el momento se la ocasionó, según la institución del orden, un tal Billy, quien tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. Esto ocurrió a eso de las 10 y 45 de la mañana, frente a su residencia, y la policía activa la búsqueda de Billy por herir de puñalada, ahí está, Turga José Lugo, quien se encuentra en el Hospital San Vicente de Paul, recuperándose producto de la herida que recibió. Miren, señores, exigen mayor seguridad en escuelas públicas tras hechos violentos que han acontecido. A raíz de que un joven entraba con un machete a un liceo en Santo Domingo, los ciudadanos, se han expresado de la siguiente manera, porque ocurrió allá, pero también puede ocurrir aquí, aunque no queremos que pase. ¡Veamos! Bueno, que se deben tomar muchas medidas con relación a esos casos, especialmente los padres de los niños tienen que intervenir sobre esa cuestión que tienen que tener en el hogar, tienen que poner, tienen que poner la primero, los primeros reglamentos de, de crianza para los niños y también los profesores... Claro, que hay que tener un control masivo respecto a eso, porque no es justo que dentro de los mismos establecimientos de, de, de educación salgan esos tipos de, de violencia. Eso es lo que hay que registrarlo adelante, porque en Nueva York, yo me acuerdo que para uno ir a un centro lo registraban de lo piata a la cabeza. ¿Y por qué aquí no lo hacen? Eso es inseguridad. Que debieran, debieran detener, hacer requisa, igual que como se hace en cualquier parte del en, en los centros escolares para así poder controlar a todos delincuentes que hay, que son como estudiantes. Son, porque aquí están con una machete no, no, no. a, a, un, a, un, a un centro escolar, aquí entonces qué es lo que tienen que hacer es castigar a fuertemente Aquel que vaya armado a un centro la... que le den su castigo ¿Qué esto solucionar, ¿sí? que todo debe solucionarse que nada más no podemos seguir así tenemos que buscar un gobierno que se conduele a nosotros eh con la violencia los niños con la violencia tienen que darle más educación especialmente en la casa, en la casa de familia que son los hogares policía... Y cuidemos a, a los estudiantes. ¿Y los estudiantes, el comportamiento de ellos? ¿Cómo se 100%. Bueno, yo creo que eso está muy mal hecho. Eso no puede suceder. Entonces, antes habían policías en, la, en las escuelas. Y ya no van ni policía ni nada. Eso lo veo yo mal. ¿Usted crees que hacen falta policías? Pues, hacen falta. Es bueno que lo pongan. Y además de la policía, ¿qué otra cosa más hace falta para hacer el centro más seguro? Bueno, eso hay que asegurarlo bien. Porque es que... Yo no bueno, puede seguir así. Yo considero que la falta de violencia en las escuelas no es más que los re el respeto que le falta de los alumnos hacia los profesores y la educación que tienen que recibir los, los, los estudiantes en cada casa y en cada hogar. ¿Qué usted entiende que se debe hacer para corregir este mal? Llamar a los padres a la atención para que le presten más atención a sus hijos. Bueno, gracias. Ahí están las informaciones, ¿verdad?, sobre lo que estas personas están pidiendo. Ojalá y sea así. Lo que queremos es mayor vigilancia en nuestros centros educativos para evitar que ocurran hechos lamentables. Miren a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta semana. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor